Una persona que encaja mal a su nueva situación de dependencia seguramente pedirá más ayuda de la que realmente necesita y vuelque su frustración sobre los que tiene alrededor, sobre todo el cuidador que es el más expuesto. ¿Cómo podemos saberlo? Pues por estas señales. Pide ayuda para tareas que puede hacer perfectamente por sí mismo. Culpa a otros de sus propios errores. Finge síntomas o los exagera para captar más atención. Rechaza ayudas que facilitarían el cuidado como la silla de ruedas. Empuja o pega a quien le cuida. Causa gastos económicos injustificados o se niega en redondo a gastar su dinero en servicios necesarios, ¿cómo contratar a alguien para que le cuide? Ante los abusos tenemos que plantar cara, pedirle cambios de comportamiento al tiempo que fomentamos su autonomía. En el próximo corto daremos 5 razones para poner límites como cuidadores.